Vamos ya con otra de las estrategias para la prevención de lesiones deportivas. Y me voy a referir de nuevo al descanso, la recuperación. Es fundamental en esta prevención y para que tú puedas tener tu máximo rendimiento siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos que recuperar nuestra musculatura, lo ¿no? primero, y entre ellos también la sangre que se cansa, los huesos, las articulaciones, los tendones y el sistema nervioso. Y te quiero dar solo dos números. 36 y 48 que se refieren a las horas que necesitas para recuperar los músculos y tu sistema nervioso los músculos cuando tienen que recuperarse y hacer esa síntesis proteica esa, esa regeneración pues eh, que se encargan las, las células satélite bueno, en teoría, pues al final necesitan cuando has hecho un entrenamiento una competición súper intensa para realizar ese ciclo completo de recuperación necesitan 36 horas ¿y qué puede pasar? ...que una vez que te hayas recuperado muscularmente... ...tu sistema nervioso no esté recuperado... ...porque tu sistema nervioso necesita 48 horas... ...para recuperarse completamente... ...es como una batería... ...y cuando estamos ejercitando los músculos... ...esa batería se va gastando... ...porque está transmitiendo impulsos nerviosos ...a los músculos... ...y entonces necesitamos esas 48 horas... ...para que se recupere completamente... ...pero si hemos encadenado... ...varios entrenamientos o competiciones... ...al final... Puede que esa batería no se haya recuperado completamente. En esos casos necesitamos hasta cuatro días completos para poder regenerar ese sistema nervioso. Así que ya sabes, quédate con estas dos números, 36 horas y 48 horas, para recuperar completamente tu musculatura y tu sistema nervioso. Pues vamos ya con otras estrategias para la prevención de lesiones. Un saludo y paso buen día.